Nos saludos soy israel manguera en esta hora les voy a mostrar eh, cómo hacer para actualizar los drivers de nuestro computador como pueden ver aquí hay unos que no están actualizados y aquí en controlador de pantalla me falta uno entonces vamos a actualizar todo esto entonces no, una vez le incliné el link les dejaré en la descripción del video, esperan los 5 segundos de publicidad luego dan clic en publicidad y descargan un archivo como este una vez que lo tengan aquí dan clic derecho extraer aquí y luego dan doble clic para instalarlo luego damos clic en sí aceptamos los términos y condiciones aceptar Y esperamos a que el programa se instale driver z Luego damos clic aquí en finalizar. Una vez, una vez aquí damos clic en Start Scan y les va a comenzar a escanear los controladores que están desactualizados en el sistema. Y como pueden ver aquí ya nos muestra todos los controladores que están eh, desactualizados. Eh, no los voy a instalar todos porque nos llevaría mucho tiempo. Vamos a actualizar eh, un controlador. Vamos a actualizar. Vamos a escoger uno de aquí. Vamos a escoger este controlador USB 2.0 Vamos a buscarlo y vamos a actualizarlo USB 2.0 es este Vamos a darle clic en descargar, luego clic en ok Y comenzará la descarga De este mismo modo hacen con todos los controladores que quieran actualizar Y simplemente siguen los pasos no reinicien el computador hasta que no terminen de instalar todos los controladores. Si van a instalarse simplemente hasta el que cogieron, ahí lo pueden reiniciar. Pero él va, va, nos va a pedir que eh, reiniciemos el computador. Aquí ya se está descargando. No olviden estar conectado a internet para que él descargue, localice y descargue los controladores que estén, que estén desactualizados. Debemos esperar un momento a que, hasta que termine de instalarse el driver o el controlador y procedemos a seguir los pasos. Esto demora conforme a la velocidad del de internet en el que ustedes estén conectados. como pueden ver ya ha descargado el controlador ahora eh, nos va a salir la opción de instalar damos clic en instalar luego vamos clic aquí abajo para que nos salga la ventana aquí nos refleje el, el, el avance del proceso de la instalación por eso lo hice con un solo controlador debido a que este proceso es un poco demorado es demorado entonces no quería hacerlo con todo porque si lo hago con todo el video demoraría mucho sería muy extenso y se cansarían entonces ya ustedes verán qué controlador quieren actualizar bueno una vez aquí le damos clic en finalizar luego clic aquí en clot luego clic en continuar ok y pueden seguir eh, instalando horas faltantes no olviden que en algunos les va a salir reiniciar equipo y le dan cliente para que vuelvan a, para que continúen instalando los demás una vez terminen de hacerlo reinician el, el, el pc eh, eso ha sido todo por hoy no olviden de comentar en la descripción del vídeo y si algo eh, me lo pueden solicitar en la descripción del vídeo y yo les estaré respondiendo en cuestiones de minutos chao